Y si me está viendo mi jefa, pues que me traiga unos lonches, ¿no? Porque pues la verdad traigo un de hambre. Oye, pero hoy es viernes, de eh, vigilia. ¿Qué los quieres? De frijolitos, si se puede, con huevito. Sí. ¿Qué más? Unos chilitos galapeños y un chesquito.